Sí, que vender mucho, claro. A ver si están buenas patronales de año. ¿A qué tú te dedicas? ¿A la venta de qué? A la venta de trago. A la venta de trago? Uh -huh. Que se vende el algodón. A, tú vas a, el algodón? a 25. Que vengan muchos niños y que se den buena la fiesta. Y espero que no se den el lío. No, nosotros a trabajar tranquilo aquí. Vamos a trabajar tranquilo entonces. Lo único que los carritos no, no, no lo quieren aceptar aquí. ¿Cuáles carritos? Lo los carritos de bebida. Que tenemos que trabajar en carpa. Pero nosotros no estamos, no estamos preparados para trabajar en ¿Cómo te digo, en Carpa, nosotros estamos preparados para trabajar en carrito. Estoy atrás de una caseta para ver si me la alquilan, pero me dicen que están todas llena, pero vamos a ver eh, en, en lo que pasan las horas, a ver si aparece una vacía. Tanto está llena según el comité. No, no, no, nosotros pertenecemos al departamento de eventos, eh, donde se está invitando el pueblo Franco Macorizano, que hoy estará en Tarima, Chiquito Timbar, con una buena seguridad. Son 50 policías municipales. Más 30 y algo eh, nacionales que vienen hoy para la seguridad del pueblo franco-macorizano, Que esta noche y toda la fiesta patronal, a partir de, de, de las 8 ya, hoy la tarima se enciende con chiquito timbal. Bueno, bueno, Aquí va a estar el, sí, los juegos. Ya ayer los, ni, los niños pudieron probarlos estuvieron disfrutando ahí de los caballitos. Está, muy buena, muy buena. Con Dios delante, todo va a salir muy bien.